Actualmente, cumplir constantemente con las cantidades de productos solicitadas por nuestros clientes se convierte en un desafío. Existen varias formas de medir la satisfacción del cliente, pero una de las más sencillas y a la vez importantes es medir la tasa de cumplimiento de pedidos, que también se conoce como fill rate. En este video te traigo una hoja de trabajo que es bastante sencilla de utilizar y en la cual podrás calcular el fill rate de tu compañía. Esta hoja de trabajo la he diseñado para que puedas calcular fácilmente el fill rate de cierto número de pedidos que te coloca tu cliente y que lo puedas también evaluar por periodo. Tú podrás después escoger si quieres eh, analizar por mes, por fecha o por, eh, diferente, o por año también pudiera ser. Eh, nota que aquí he creado una tabla que tiene los, los códigos de los productos para que automáticamente puedas escoger el código del producto en esta columna que se llama código del producto. La tabla tiene los siguientes campos, la fecha en que te realizan el pedido, el número de, de pedido de tu cliente o el número de pedido con el que tú eh, recibes el pedido en tu ERP, la cantidad que te solicitaron, el código del producto, la descripción ya tiene una fórmula para colocar la descripción que tiene cada producto en esta tabla la cantidad que entregaste al momento en que te la pidieron y ya tenemos una fórmula acá para calcular eh, la tasa de llenado para calcular el fill rate recordemos que debemos dividir la cantidad entregada entre la cantidad solicitada por el cliente aquí vamos a resaltar la fórmula como ves estoy dividiendo la columna de cantidad de entrega entre la cantidad solicitada por el cliente esta fórmula te la explico en el video donde explico qué es el fill rate y para qué sirve que te dejo la descripción acá arriba para que puedas ir a ese a ese vídeo y entender más de qué se trata el fill rate luego tengo ya dos eh, tablas dinámicas preparadas acá que en este momento las voy a las voy a poner en blanco y después las vamos a, a ver conforme tenemos algunos datos bien, empecemos llenando algunas, algunas cantidades de pedidos para ver el ejemplo vamos a poner acá 15 de mayo y el número de pedido va a ser el 200 512 cantidades cantidad cada 200 el código de producto los vamos a ir eligiendo en orden aquí automáticamente nos colocó el, el nombre del producto y vamos a ir llenando cantidad de entrega. vámonos con otra celda va a ser esto va a ser del mismo número de pedido vamos a un 150 del segundo producto y entrena, entregamos 140 y vámonos con otra fecha otro número de pedido otra cantidad solicitada de otro producto y en este caso entregamos el 100% 16 voy a ponerle aquí el 6 de mayo para poder ver datos de, de un mismo mes y esto voy a poner datos del mes de junio aquí ponemos el mismo pedido ponemos otra cantidad y aquí también entregamos el total hey, como ves automáticamente aquí la tabla ya nos fue calculando el el Fill Rate de cada línea que fue solicitada eh, solo voy a agregar aquí otro agregar una fecha más para que después en la tabla dinámica podamos ver algo Vamos a poner aquí que nos pidieron otra vez el producto café antigua nos pidieron 150 unidades y entregamos 150 unidades, bien entonces como te decía en la última columna ya tienes el dato del fill rate de cada, de cada línea que fue solicitada en cada uno de los pedidos, aquí ya tengo las tablas como, como te las había mostrado al principio y tú puedes filtrar, aquí ya tenemos filtrado nuestro fill rate por mes ¿verdad? Si tú despliegas tienes las dos fechas en que tuvimos pedidos, puedes ver también cuál fue tu fill rate por día y esto después pudieras graficarlo eh, pero si sí, colapsamos aquí los meses lo podemos ver por mes y luego aquí lo tienes también por el, por el número de pedido ya ves que aquí teníamos varias líneas en cada pedido por ejemplo en la primera línea tenemos 95% de un producto, 93% del otro y ese número de pedido en 212 tiene un promedio de fill rate del 94% y así puedes ver el fill rate de los otros de los otros pedidos y finalmente aquí de último puse una te dejé una tabla dinámica una tercera tabla dinámica en la que también puedes ver cuál ha sido el fill rate por cada tipo de producto Incluso puedes aquí con los botones, si quieres ver solo un producto o varios productos, presionas control y el, el botón de los productos que quieras ver. Digamos, si quieres ver solo los productos de café, puedes ver cuánto ha sido el fill rate por cada tipo de café y también por toda la categoría de café, que tenemos un 98%. Si quisiéramos ver la categoría de miel, eh, seleccionamos con control, los tres botones de la miel, vemos que hay, hay un código que tiene el 100%, otros dos el 97% y la categoría en total tiene el 98%. También podrías verlo solo por mes, en el mes de mayo veamos cómo estuvo. Tenemos un producto, de acuerdo fue el último que agregamos, café antigua, que tenemos pedidos en mayo y en, y en junio. Si quisiéramos ver cómo estuvo en mayo, fue un 95%, en junio fue el 100%. Y si tú has manejado tablas dinámicas, sabes que puedes arrastrar hacia acá a las filas los, los meses, por ejemplo, si quisieras si quisieras ver en cada mes, cómo ha estado en cada, en cada tipo de producto y puedes ver por mes los, los productos que has eh, repartido o si cambias el orden de meses y códigos puedes ver por ejemplo el café antigua en mayo lo que veíamos tuvo un 95% de fill rate y en junio el 100% y en los dos meses tienen un acumulado del 98% en fin te voy a dejar la, la tabla a manera de que tú puedas editar y cambiar los uh, las tablas dinámicas, como así más te convenga, no voy a dejar protegido nada. Solo tienes que tener el cuidado de no, de no borrar datos que tienen fórmulas. Y también si quieres agregar más productos, puedes ir de nuevo aquí a donde está la tabla. Agregamos un nuevo producto, vamos a agregar miel P y se va a llamar miel premium. ya la agregamos y ahora ya podemos agregar un nuevo producto y ya nos debería de aparecer el, la miel premium que es la que acabamos de agregar, vamos a ponerle 7 de junio, un nuevo número de pedido, 100 unidades y aquí cuando escojamos ya nos debería de aparecer la miel premium. ahí está miel premium y vamos a suponer que entregamos 85 unidades ahora ya podríamos venirnos acá a la tabla de productos le damos actualizar a las tablas dinámica, dinámicas actualizamos todas y automáticamente como ves nos agregó aquí el, el pedido 630 que fue el último que agregamos con un 85% y ya tenemos aquí también abajo la miel premium con un 85% Bien, te dejaré como te dije la, la tabla en Excel para que puedas descargarla en la descripción de este video y si tienes cualquier duda puedes escribirme en, en los comentarios y con mucho gusto te, te ayudaré en lo que se pueda